del país y las fallas en Megacable, también se reportan fallas en el servicio de ISI a nivel nacional, aquí podemos ver eh, aquí con Down Detector y algunos reportes en redes sociales como en el norte, en, en el centro y el Bajío eh, empiezan a reportar estas fallas en el servicio de ISI, que ya sería pues una tercera o cuarta falla en las, últimos, en las últimas semanas eh, aún no se sabe si tiene relación con el apagón este, eléctrico, eh, si, está, si hay una relación concreta, pero sí llama la atención que después de que se reportan las fallas en Mega Cable, también comienzan a reportarse las fallas en Easy. Si está fallando en tu ciudad, esto ayuda a que todos sepamos qué está pasando y bueno, pues muchas gracias por seguirnos.